Para ti. Pues, muy buenos días a todos. Gracias, a Seafi, por, por la invitación y por contar con Janus Henderson en, en el día de hoy. Eh, yo llevo siete años haciendo desarrollo de negocio, ventas, llamémoslo como quiera. Eh, yo creo que Europa, desde que llevo haciendo esto, es como la eterna promesa. Año sí, año no, venimos, hablamos de Europa. Y por alguna razón o por otra, Europa acaba fallando ese año. El año pasado fue el primero en casi 10 años en el que Europa batió a Estados Unidos en la renta variable. ¿Fue un año negativo? Sí. Pero en términos relativos, ajustado a divisa, Europa lo hizo mejor. Presentación, Europa, un año de inflexión. ¿Podemos estar en una mega tendencia o no una tendencia en la que Europa en los próximos años lo haga mejor? Creemos que sí. Voy a contar por qué Europa, desde el punto de vista estructural, por qué creemos que hay razones para pensar que los próximos años, la próxima década, Europa lo puede hacer mejor? ¿Por qué ahora? ¿Por qué creemos que ahora puede ser un buen momento para entrar o para invertir en Europa? Y evidentemente, ya que estamos aquí, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué ya no es Henderson? Tenemos una gama de productos interesantes para clientes con diferentes necesidades y tenemos productos consistentes y contra el récord. ¿Por qué Europa? En este gráfico podéis ver que en los últimos 10 años, aproximadamente, la renta variable europea se ha quedado muy, muy por detrás con respecto a la renta variable americana. Hay tres razones por las que esto ha sucedido. Una, por la ausencia o representación de compañías tecnológicas, generalmente calificadas o clasificadas como growth, compañías con crecimiento, que sabemos que en, Europa, en Estados Unidos tienen un peso importante, en Europa no. La segunda razón por la que nos hemos quedado atrás son los errores de política monetaria que se han cometido. 2008, 2011, que evidentemente eso ha pasado factura al crecimiento económico. Y la tercera razón, por problemas estructurales que todos conocemos, Europa crece a un menor ritmo que la economía americana. Tres contraargumentos contra estos tres o estas tres razones por las que estructuralmente Europa lo ha hecho peor en los últimos años. Megacaps. Es evidente, o calidad, factor calidad, compañías de, de tecnología, es evidente que hay un cambio de régimen. Lo hemos visto. Inflación, subida de tipos, David lo ha explicado muy bien. Hay un cambio de régimen en cuanto a las políticas monetarias y las dinámicas de mercado. Por lo tanto, ese contraargumento, quizá la próxima década, el growth, las compañías tecnológicas, no tengan tanto éxito como lo han tenido hasta ahora. Y eso nos pone en una situación eh, que nos favorece. Errores de política monetaria. Es evidente que todos los bancos centrales, sobre todo en los mercados desarrollados, tienen una clara disposición a batir la inflación, a reducirla, a llevarla de nuevo a ese entorno del 2%. Si hay un error de política monetaria, el error lo van a cometer todos los bancos centrales. Estados Unidos, o en este caso la Fed, se espera que suba 25 puntos básicos en su próxima reunión, otros 25 en marzo. Y nuestra previsión es que en torno a ese 5 5, 25 termine la, la, la subida de tipos o el ciclo de subida. En el caso de Europa nos quedan aproximadamente unas dos subidas más de 50 puntos básicos y una última en el segundo trimestre del año de aproximadamente 25 puntos básicos. Terminaríamos en torno al eh, 3,25. Menor crecimiento económico. Aquí es donde realmente no tengo... Re unos argumentos lo suficientemente válidos como para decir vamos a crecer más que, que Estados Unidos. Lo dudo. Pero sí que es cierto que hemos avanzado. Y un claro ejemplo de ese avance es ciertos acuerdos o ciertas proyecciones en cuanto a presupuestos comunes. El EU Next Generation, que todos conocemos, un plan de financiación para convertir la economía europea en una economía más resiliente, eh, apostar por la digitalización apostar por el crecimiento sostenible, son 750.000 millones de euros que se van a destinar para cambiar la economía europea. A eso hay que asumir el plan multianual financiero de Europa, que son otro millón de millones, o un trillón, de los americanos. Por poner esto en perspectiva, a finales de los años 40, el plan Marshall fueron 13.000 millones de dólares. A precios de hoy, esos son aproximadamente 173.000 millones. Hoy, ese EU Next Generation, el plan plurianual, es casi diez veces más. Esto va a calar en la economía europea. Por lo tanto, quizá no crezcamos, crezcamos más rápido que Estados Unidos, pero sí que hay una intención para cambiar la economía europea. La segunda razón estructural, ¿por qué Europa? Es una economía más diversificada y, como tal, está mucho más diversificada o representada en los índices de renta variable. Aquí podéis ver, invirtiendo en el S&P 500, en la economía americana, aproximadamente un 25, un 26% estáis invirtiendo en tecnología. Por las razones a las que he hecho referencia antes, creemos que esa diversificación, esa apuesta por tecnología, quizá no sea la más adecuada en los próximos, en los próximos años. A nivel sectorial, en Europa, aproximadamente tenéis un 15% en financieras, en salud, en compañías industriales, en compañías de consumo... A nivel sectorial, a nivel de estilo, podéis ver, en cuanto a múltiplos, en cuanto a rentabilidad por dividendo, cotizamos en niveles más atractivos. Por lo tanto, ya no solo una diversificación sectorial, es una diversificación a nivel de estilo de inversión. No solo eso, cuando miramos por debajo en cada uno de los sectores, en Europa contamos con compañías líderes a niveles mundial. Tanto en el sector automovilístico, en el sector industrial, en el sector farmacéutico, en el sector químico, Podéis ver ahí una serie de compañías. Son compañías líderes en sus respectivos nichos de mercado. Compañías que ganan cuota de mercado, que generan, unos, un, un, tienen un modelo de, de negocio sólido y que sabemos que se comporta bien, comportan bien a lo largo de los ciclos. Y finalmente... Desde el punto de vista estructural, también la tercera razón es la sostenibilidad. Todos sabemos que hay una clara apuesta por reguladores, gobiernos, inversores privados hacia un mundo más sostenible. Esto implica inversión no solo en políticas medioambientales y en cambios en, en, en cuanto a modelos de negocio hacia modelos más sostenibles, digitalización. En Europa contamos con, ahí lo podéis ver, algunas de las compañías líderes en el sector de las renovables, entre ellas Iberdrola. A la derecha podéis ver también, no solo eso, que ese liderazgo vamos a intentar mantenerlo. La inversión que se está haciendo, el CAPEX, que se está invirtiendo en estas compañías para mantener ese, esa posición de liderazgo, es histórica. Y no solo eso, compañías petroleras, como puede ser Total, también están transicionando hacia ese, ese modelo más de sostenible. Pues por lo tanto, como quiero decir? quiero decir, sostenibilidad, Posiblemente es una de las áreas en donde Europa lidera frente a Estados Unidos y que desde el punto de vista estructural contamos con ese apoyo. ¿Por qué ahora? Desde el punto de vista un poco más coyuntural. Cuatro o cinco razones. Una, Europa está barata. Podéis ver las valoraciones de Europa con respecto a Estados Unidos en el gráfico de abajo de la izquierda. Europa cotiza en múltiplos casi un descuento de un 20-25% en con respecto a la bolsa americana. Únicamente en la crisis financiera, en la gran crisis financiera, hemos llegado a esos niveles. Por lo tanto, en términos relativos, ofrecemos o tenemos más valor que la bolsa europea. Segunda razón, el euro. Es verdad que en las últimas semanas hemos visto un cierto repunte del euro frente al Dora, está en torno al 1,09, 1,10, pero el euro... Barato, barato significa una mayor competitividad, un mayor atractivo en nuestros productos y servicios. No solo eso. Nuestras compañías europeas también son opables. Son más baratas para los inversores internacionales. Segunda razón. Ese euro o la debilidad de la divisa. Tercera razón. Y David lo ha explicado. China. China ha atravesado los últimos trimestres, los últimos eh, años, eh, un periodo de desaceleración. Eh, fundamentalmente debido a la crisis que ha tenido en el, en el sector inmobiliario por un exceso de deuda y, como todos sabemos, las restricciones en cuanto a la movilidad y al consumo ligadas al COVID. Desde noviembre, el gobierno chino ha adoptado diferentes medidas, ya no solo para reflotar o asistir al mercado inmobiliario, sino también que está levantando las restricciones en cuanto al consumo o la movilidad ligadas al tema del COVID. Por lo tanto, creemos que en los próximos meses, en los próximos trimestres, China va a crecer a un ritmo mayor del que ha venido creciendo en los últimos trimestres. Abajo a la derecha podéis ver, a nivel de facturación o ingresos, Europa aproximadamente un 35-40% de los ingresos vienen de emergentes, en este caso Asia, en este caso China. En el caso de Estados Unidos, en torno al 20-25% de los ingresos se generan en Asia emergentes. Por lo tanto una razón más para, para tener en cuenta Europa. Conflicto Rusia y Ucrania. Nadie tiene una bola de cristal. Sí que creo que estamos en un periodo de desgaste, pero toquemos madera, ojalá esto se resuelva, pero si no se resuelve, toquemos madera para que esto no vaya más. ¿Cómo afecta a Europa? Mercado energético. Es verdad que Europa ha adoptado una serie de medidas eh, que han ayudado a que se controle el precio del gas, en cuanto al abastecimiento, capacidad de almacenamiento, que ha ayudado a que el precio del gas, el precio de la energía, se reduzca. A día de hoy, el gas cotiza en torno a 60 euros el megavatio hora. En agosto del año pasado, estaba en 345, dólares, o 345 euros. La capacidad de almacenamiento en Europa, hoy tenemos aproximadamente algo más del 75% de reservas de gas. Está muy por encima de la media de los últimos 10-15 años. Es verdad que posiblemente el próximo invierno eh, eh, tendremos que, que aplicar las mismas, o las mismas políticas de almacenamiento, pero esperamos que no sean tan pesimistas como las que se están planteando. Por lo tanto, a no ser que el conflicto escale y se vaya a unas dimensiones que, evidentemente, son malas para todo el mundo, el tema del gas, el tema del precio de la energía está bajo control. Y finalmente, no lo tengo en esa diapositiva, pero una quinta razón fácilmente son las estimaciones de beneficios. Hemos visto que en el último año, los últimos 12 meses, las estimaciones de beneficios de resultados de las compañías para este 2023 se han venido rebajando. El mercado es un mercado, un mecanismo de, de descuento, un mecanismo que anticipa lo que va a suceder. En cuanto bajamos el baremo, hay una mayor posibilidad de que los resultados empresariales sorprendan al alza. Y si a eso se suma que el crecimiento económico esperado para este año puede ser mejor de lo que se venía anticipando, hay una posibilidad de que los resultados empresariales superen ese baremo. Por lo tanto, a nivel de valoraciones, estimaciones de beneficios, nuevamente, Europa cuenta eh, con un cierto apoyo. Os comentaba el tema de, de las reservas de gas. Ahí podéis ver una gráfica, pero bueno, para que lo tengáis en cuenta, o lo tengáis en consideración, 2022, niveles de, de, de almacenamiento en torno al 83% en diciembre, a día de hoy están en torno al 75%, pero muy por encima de la media. Y finalmente, y con esto ya termino, que me quedan cuatro segundos, porque qué Janus Henderson? Para aquellos que no nos conocéis, somos una casa eh, con cerca de 300.000 millones de activos bajo gestión. En concreto, en la parte de renta variable europea, gestionamos algo más de 12.000 millones de euros, pero lo que es más importante, tenemos una gama de producto que atiende a todas las necesidades de los clientes, para aquellos que quieran tener exposición a growth en Europa, a value, producto más blend, producto más small caps y lo importante, y como buenos inversores igual que yo, yo creo que lo buscamos son productos consistentes, con equipos experimentados que han demostrado históricamente obtener resultados o han obtenido resultados atractivos. Dos ejemplos muy claros sin irme a sesgos de value o growth, que es lo que más nos están demandando los clientes a día de hoy, por esa incertidumbre. Una estrategia core, blend, en el segmento de large cap, el pan-european fan, y otra estrategia en la parte de small caps, para aquellos que tengáis una visión más optimista de la economía europea y de los mercados, una estrategia de small caps de pan-european small companies. Con esto finalizo y doy paso ya al siguiente... Explicar. Gracias, Juan. Muchas gracias.